Buenas tardes, llegamos acá al barrio Mitre, estamos en el club Luis Grepi que hoy está inaugurando la cancha de pista y estamos acá compartiendo justo una jornada del 25 de mayo con toda la gente del barrio que está ahí y bueno acá estamos con la comisión del, del club. ¿Tu, tu nombre maestro? Nicolás. Bueno Nico, ¿llegó el día? Sí, la verdad que sí, muy esperado esto, para toda la gente, para la comisión, para todos. Después de 30 años tener una cancha como esta, mm. La verdad que es un orgullo para todos. ¿Hace cuántos años estás en el club? Y la verdad juegue siempre acá, pero estoy con los chicos hace 10 años, creo, ya, con esto. Y el, el, siempre fue cancha de, eh, ¿cómo se llama? De barro, digamos. Siempre cancha de tierra, de toda tierra. la vida. Mm. Y la verdad que ahora demasiado muy contento, agradecido a todos por la cancha que lo hicieron. Y bueno, mm. hay que seguir laburando ahora. Y justo una jornada donde todos los vecinos del barrio vienen a compartir por el, por el 25 de mayo también. Se dio sí. todo, digamos. Sí, se dio todo. Por suerte, bastante gente vino a compartir con nosotros. Y que aprecien esto, que es para todos. Así que bueno, agradecido ya a todos. Zabaleta, a todos los que dieron una buena. Está bien, muchas gracias. Sí. ¿Tu nombre? Eh, Nora, delegada de Fútbol Infantil. Bueno, fútbol infantil, para los chicos ahora jugar en pista, que claro, ya están acostumbrados que, al, no, no, es, a la tierra. Es, es algo impensado, la verdad que yo arranqué como mamá, empecé a traer a mi nena acá para, para que empiece a hacer un poco de deporte y ahora casi después de 10 años encontrarnos con que la cancha es de. que, en vez de, que era de tierra ahora es de pista, que se abren un montón de oportunidades para los chicos, que el club incluye, mm, claro. no excluye. Que, que ayuda, que sirve, que, que sí. es contenedor también porque contiene. Más bien. La verdad que, que es una herramienta enorme que nos dan ahora con esta posibilidad de que sea de pista. Tal cual, además, al ser un playón deportivo, también puede haber actividades para las chicas del barrio. ¿no? Porque es un sociedad, es un club social y deportivo, o sea, sí. ahora no solamente está encasillado para hacer fútbol se van a abrir un montón de puertas para un montón de actividades y abierto a la comunidad, que es lo que queremos y es la gente que hoy está dándonos una mano, apoyándonos y valorando el esfuerzo que hay porque de atrás de todo esto hay un esfuerzo enorme, tiempo, claro. dedicación y que muchas veces no se ve, pero, pero que, que le metemos la mejor onda. Todo lo que, lo que podemos, lo que mejor tenemos, tratamos de, de dejar todo para los chicos. eso del barrio? No, ¿sabés que ah, no? no? No, yo no soy del barrio, yo vivo a la vuelta del Club Ampero. Ah, mirá, ah, no. mirá, de lejos allá, tengo, a la otra punta. De lejos, de una punta a la otra, pero, <risa> pero lo siento como propia Club, lo siento mm. como mío, como si me hubiese criado acá, la verdad que sí. Más bien. Y así, en, eh, de familia, que, que jueguen chicos con eh, Mi nene se retiró acá, que era categoría 2003, ahora está mi nene 2006. Mm. Y bueno, igual, acá yo los sábados le digo, tengo 100 chicos, porque claro. todos, hijo, hijo para todos es... Es la verdad que es muy gratificante todo esto, es mucho lo que deja uno acá. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre, maestro? Eh, me llamo Rubén, este, tengo en el club más o menos casi 11 años. Empecé con mi hijo acá en la categoría 99. Este, mi hijo se retiró hace 6 años más o menos. Y bueno, seguimos acá en el club disfrutando de, de, de este playón hermoso que, gracias a Dios, llegó después de 30 años de la mano del de, de, de señor Zabaleta. Este, muy agradecido, muy contento por este nuevo avance que tuvo el club después de 30 años. Era lo que yo le decía a ella también un poco, que también el club va a hacer otras actividades. Obviamente, un Playón, como en todos los clubes, abre las puertas a muchas cosas, patín, karate, muchas actividades, muchas actividades que, que, que en su momento no se podían hacer sobre una pista de, de tierra. ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a Dios llegó el momento, estamos en la, la, la inauguración de este campo deportivo y bueno, muy contento y muy agradecido de... Y los vecinos siempre, siempre acompañando. ¿no? Siempre acompañando. Y ahora eh, esto suma más. Así que esperamos que los vecinos se sumen más este, eh, a esto lo que es la gran familia de Luis Guepú. Bueno, cargo de usted, maestra? No, es eh, su colaborador del club, también. está sí, bien. Sí, sí. Está bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A usted. La niña, hola. <risa> <risa> <risa> ¿Su nombre? Mi nombre es Norma, Yo soy delegada de Los Veteranos. Ah. Eh, yo hace prácticamente casi 30 años que estoy en el club. Eh, lo vi desde que empezó, eh, por todo lo que pasó, por las distintas canchas. Primero la teníamos cruzada. ¿Cómo, cruzado, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Un poco, para contar y para la gente que hoy lo ve de pista. Creciendo de a poco. Mm. Eh, con lo mínimo un bufecito que teníamos ahí, ahí ir agregando baño, un vestuario, parrilla. La cancha antes la teníamos así, la, después la cruzamos, se fue ampliando. Y bueno, hoy, gracias a Dios, después de tantos, tantos años, ver esto es hermoso. Es hermoso. Mm. Es hermoso. Eh, yo tuve a mi hijo jugando acá, categoría 87, ya tiene 32 años. Y bueno, seguí. Estuve con el Babi, después que mi hijo se retiró del Babi, empecé con veteranos y hasta el día de hoy sigo con veteranos. <risa> Lo, lo de los veteranos está bueno, porque quiere decir que los chicos y las familias que dejaron el fútbol infantil sí. vuelvan al club vuelven, por, vuelven. por el tema de los veteranos, vuelven, por el tema del futsal, vuelven. ¿no? Vuelven, tenemos veteranos desde 35 a 60 y pico de años, mm. o sea que se acoplan Ah, juegan y... en la liga de la Matanza, De la ¿no? Matanza, exactamente. Okay. Así que se acoplan y vienen, vienen. Mm. Es un viernes distinto. Claro, tal cual. Y... Totalmente contento con todo esto, ¿no? Que cambia un montón. Como decían mis compañeros, se abre la puerta a muchas cosas más. Porque pueden venir gente del barrio y además gente aledaña al barrio para también hacer actividades. Claro, igual que Nora, yo tampoco soy de acá. Yo vivía acá, ah. pero después me mudé. Yo vivo en Castelar. Ah, mira. Pero el club es el club. Claro. El club es el club. No las, las raíces, ¿no? las ¿no? raíces están acá y no se cambian. Está bien. Así que bueno, bueno contenta. Muchas gracias. Que no, no. ande todo muy bien. ¿Maestro su nombre? Alberto, Alberto. Eh, ¿Cargo? Eh, presidente. Presidente, llegamos al presidente. <risa> bueno, nada, fe felicitaciones. Eh, Felicitado. Muy felices estamos con todo esto, un avance bárbaro. Mm. A tener tierra, y tener pista, te cambia todo totalmente. Claro. Eh, la tierra no es lo mismo que la pista, acá pueden venir muchas actividades ahora, eh, poner a mujeres también en, en, en muchas actividades que pueden hacer. Y para la gente del barrio también, sirve para todo, no sirve para, claro, para la gente de acá sola nomás. Muy bien. Y además de la pista... Yo entré ahí a los vestuarios y están impecables. Sí, o sí. O sea, bueno. también fue un... De a, de, a, de a poco, bueno, se vamos armando. Ahora estamos armando el buffet también. Sí. Que se está armando bufé nuevo, los baños nuevos, los vestuarios nuevos. De a el, poco vamos avanzando. El, eso ¿viste? está bueno porque sí. por sábado, poné, cuando hacen de local, ¿cuántos chicos tienen a sí. cargo acá, local y visitante? Y, no, y, y cerca de 200 chicos vienen entre local y visitante. Eh, siempre tiene que estar atento a todo. Para Tal cual. Y está bueno esto de los vestuarios también para darle la comodidad a los chicos, ¿no? Sí, no, seguro, seguro. Más comodidad, más seguro, todo. Por eso mm. siempre se, tra se trata de mejorar el club para que, que estén mejor los chicos. Está bueno también para que, para que haya más actividades, como le decía la a las chicas, que haya patín, que haya, no sé, vole y ponele también para las chicas del barrio, ¿no? Sí, seguro, seguro, seguro. Está hecho para eso. Nosotros pensamos eh, poner más disciplina, más cosas que, que les sirva... Que lo firma todo, sí. eh, y dale más lugar a la gente del barrio, que la gente del barrio por ahí no, no se acopla mucho al fútbol infantil eh, no, no todos tienen chicos en la casa, claro. mujeres, así que de a poco, bueno, esperemos que podamos juntar más gente y más gente del barrio también ¿Sos del barrio? Sí, sí, del barrio ¿Y para...? Ah, naciste acá, ah, sí. ¿jugaste acá también? No, no, no, no, ah. no, no, no, Ah, juegues. está bien eh, Jugaron todos mis hermanos, sí. mis hermanos jugaron, terminaron de la categoría 74 hasta 82 no, no. Y vos siempre alentando de Sí, la siempre, siempre estando acá en el club, siempre claro. ayudando. Siempre a ver, ayudando a los chicos. Tal cual. Eh, te, hago, te hago la, la última. Eh, hace poco tuvieron una reunión, tanto los delegados como los presidentes, con la gente de la Universidad de Hurlingham. Eh, también que haya esto de, de que los chicos puedan eh, venir al club, por, pero a estudiar, Está bueno eso, ¿no? Sí, seguro, seguro. Nosotros en otro momento no teníamos tanto lugar como tenemos ahora. Nosotros tenemos merendero, tenemos en el club también. Mirá. Tenemos merendero dos días en la semana. ¿Cómo es eso? Eh, Chico también del barrio se le da su merienda... Eh, martes y viernes De 6 a 8 de la noche yeah. Utilizan el playón Ahora es playón mm. Claro, claro Ahora es playón <risa> no, Igual lo utilizaban Como sí, estaban sí, Lo utilizaban sí, sí, sí. Ya hace tres meses que están Y bueno Ellos también Están con sus cosas Están avanzando Traen cosas nuevas Siempre están está Así bien. que de a poco Vamos avanzando Está bien Y la comisión Está eh, La comisión Estamos armando viste. Mm. Siempre se está armando Siempre se van armando sí. proyectos Sí, ¿no? sí siempre Para que avance el club Más ¿no? bien Eso, eso es lo Pensamos fundamento. este año darle al salón Avanzar con el salón A ver qué. Si sí, lo podemos terminar, vamos a ver. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Que salga muy linda la jornada de hoy del 25 de mayo. Y bueno, todo lo mejor para, para bueno, ustedes. Eh, gracias a ustedes por venir. y Están invitados cuantas veces quieran venir. Así que lo estamos viendo. Dale. La última, eh, para veteranos. ¿Vos jugás? No, no, jugué. jugué. Ah, no, no, no. Abandoné el fútbol. Abandoné. <risa> bueno, dale. Bueno. Que ande todo muy bien. Muchas gracias. No, gracias. Que ande todo muy bien.